En este reto de 45 días, estamos aprendiendo los tres objetivos de conocer cómo funciona el sistema de recompensas, ¿ok? Para que tú seas productiva es necesario que conozcas cómo funciona ese, eh, ese sistema de recompensas. También dijimos, estos tres objetivos sí, aquí estamos en vivo, hola, ¿cómo estás?, perfecto, ya por aquí me, sal, me, me saludaron, eso quiere decir que ya estamos eh, en vivo, perfecto, hola, Lucero, ¿cómo estás?, por acá estamos, estamos eh, saludando, eh, no, no sé sí, ahí está ahí está el link no lo ves no sé, ahí estamos en vivo ya, no sé por qué me dices que no lo ves ok, bueno aquí estamos perfecto, listo sí. ya me encontraste, ok, perfecto bueno, entonces entonces vamos, vamos a, a continuar con el con, el, con este tema donde estamos diciendo eh, el obje esos objetivos son recopilar información de diferentes áreas cerebrales ese fue el objetivo número uno el objetivo número dos es eh, entender la función de la motivación y hoy precisamente vamos a hablar entonces de ese objetivo que es entender cómo funciona la motivación y el objetivo número tres que es comprender las experiencias que viviste cuando estabas en el vientre de tu madre y durante tu niñez. Esos son los que vamos a aprender. Listo. Como estamos en, la, en el programa de radio, entonces es necesario que, eh, puedas, eh, que puedas entender que ayer fue el día del reto número 41 aprendimos cuáles eran esas cinco esas cinco áreas que son importantes en el en nuestro en nuestro cerebro y vamos a decirte entonces cuáles son esas cinco áreas importantes de nuestro cerebro y esas cinco áreas son vamos a ver la amígdala Dijimos, la amígdala regula las emociones. Segundo, el núcleo accumbens es la que controla la liberación de dopamina y reacciona ante la respiración. Tercero, el, ale, el área tegmental ventral de TCI, de TIACI, es la que libera la dopamina. El cerebelo controla las funciones musculares. Quinto, la glándula pituitaria libera betaendorfinas y oxitocina responsables del alivio del dolor y de las emociones como el amor y los lazos positivos, entre otras cosas. Esta parte del cerebro se encarga de mantener los niveles de motivación necesarios para iniciar una tarea y su continuación en el tiempo hasta conseguir el objetivo y la gratificación. Recuerda que la motivación es la gasolina, es la que se encarga de dirigir el sistema de recompensas. Mujeres, ustedes me hacen un favor y escriben en ese cuaderno eh, en mayúscula, grande, así. Recuerda que la motivación es la gasolina del cerebro. Recuerda que la motivación es la que se encarga de dirigir el sistema de recompensas. Entonces, me vas a preguntar, marimelda listo, ¿y qué son los sistemas de recompensas? Bueno, los sistemas de recompensas, lo que dicen las neurociencias del sistema de recompensas del cerebro es un conjunto de mecanismos que se encargan de, medi de mediar la sensación de placer en el organismo. Hay que mencionar, además, que en este conjunto de las, de las estructuras cerebrales, como vuelve y juega cuáles son las estructuras cerebrales que intervienen en el sistema de recompensas, Acuérdense, la amígdala, si ¿sí me pueden escribir, porque es que si ustedes escriben, van a aprender. Si ustedes escriben, van a memorizar y van a entender que nosotras somos un conjunto de estructuras, como por ejemplo, la amígdala, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, el cerebelo, la glándula pituitaria. Esas son las cinco más importantes. Ese conjunto de mecanismos son los que se encargan de mediar la sensación de placer. Entonces, nosotros queremos tener motivación. ¿Y dónde está, eh, digamos, eh, dónde se libera la, la motivación? En la glándula pituitaria, que es la que libera las betaendorfinas y oxitocinas, responsables de aliviar el dolor. Eh, mujeres, y me preguntarían, sé ¿por qué resultó estudiando ese tema? Bueno, mujeres, todo tiene una historia. Eh, mira, te voy a leer, antes de, de contarte la historia, Mira, dice, además en el Royal Institution en in London realizaron una investigación donde explican cómo reacciona el cerebro frente a la recompensa. Se encontró que tenemos, la, que tenemos células cerebrales que nos ayudan a perseguir o a evitar para maximizar las recompensas. Estudios científicos han utilizado imágenes cerebrales para estudiar la forma como aumenta la actividad dopaminérgica, afectando tanto la estructura de riesgo como la capacidad de aprender. ¿Qué es lo que pasa si tú no tienes motivación que ese es el objetivo número dos, entender la función de la motivación, tú tienes que entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona este conjunto de estructuras. ¿Para qué? Para poder aprender, para poder automotivarte y tomar acción, porque si tú no estás motivada, no tienes gasolina, y puede ser que tú seas muy inteligente, puede ser que tú seas una mujer muy talentosa, puede ser que tú eres una, una mujer muy brillante, pero si no tienes motivación, no tomas acción, y si no tomas acción, no lograrás tus objetivos, no lograrás tus sueños, no lograrás tus metas, y te sentirás en, una, en un estado de... Ay, ¿cómo se llama este este, este estado? Eh, ay, ¿Cómo es que se dice? Impotencia. Te sentirás en un estado de impotencia. ¿Ok? Entonces, en este entender la función de la motivación, tienes que también entender que es muy importante que comprendas el principal neurotransmisión, neurotransmisor que actúa en este sistema es la dopamina. Por tanto, el sistema de recompensas no se encuentra ubicado en una zona, zona acuérdese, el sistema de recompensas no es una sola cosa ni es un punto. El sistema de recompensas son por lo menos... Yo diría que no cinco áreas, son más áreas, solo que las cinco más importantes son estas. Hay otras áreas que también quiero mencionarte, pero que las voy a ir entendiendo por partes, ¿ok? Cada área forma un, una, una, eh, venga. cada área, cada área forma un, uno, un punto importante entonces. Vamos a comprender que el principal neurotransmisor que actúa en el sistema de dopaminas es el sistema, en el sistema de recompensas es la dopamina y que todas estas áreas están comunicándose entre sí. Una dispara a la otra, o sea, no es algo aislado. Nosotros por dentro de nuestro cerebro tenemos todo un mecanismo, tenemos todo un sistema. Ok. ¿Qué pasó con estas investigaciones? También se encontró que tenemos, que tenemos células cerebrales que nos ayudan a perseguir. Yo tengo células. Cerebrales, que mía, ¿quiere salir? yo Deme un segundito que esto si sí no lo puedo, no lo puedo controlar, hay cosas que no puedo controlar como son estas. Miren, eh, se encontró, o sea, todo esto que te estoy hablando es con estudios científicos de neurociencia, ¿ok? No, no, soy una mujer estudiosa, soy una mujer que se levanta a las 4 de la mañana a estudiar y mi único trabajo es investigar y es estudiar y tratar de entender y de comprender que el cerebro de nosotras está compuesto por diferentes estructuras. También se encontró... Que dentro del cerebro tenemos unas células cerebrales que nos ayudan a perseguir o evitar las, el logro de las cosas. Entonces, hay personas... que tienen esas células cerebrales para evitar. Entonces, muchas veces no tomas acción. A veces dices, yo me sueño haciendo esta tarea, yo me siento cumpliendo este sueño, yo me sueño viajando, yo me sueño escribiendo un libro, yo me sueño cantando, yo me sueño haciendo conferencias, yo me sueño eh, eh, casada, yo me sueño, ese es un sueño. Pero no tomas acción porque estás paralizada, porque te sientes impotente, porque no sabes cómo funciona el sistema de recompensas. ¿Qué es lo que yo te estoy enseñando? Te estoy enseñando que encontré un sistema y que ese sistema lo tengo dentro de mi cabeza y que tenemos unas células cerebrales que nos ayudan a evitar o a perseguir el sueño. Y como yo sé que yo quiero conseguir ese sueño, entonces yo por esa razón me dediqué a aprender sobre este tema. Esto no es de esto vuelve y juega. Como sé que la motivación está en las células, entonces yo dije, ah, pero déjame un momentico, a ver cómo aprendo a motivar. Entonces me dediqué a estudiar, esos estudios o esos avances científicos y han utilizado, digamos, imágenes cerebrales para estudiar la forma como aumenta la actividad dopaminérgica afectando tanto mi conducta como el riesgo o la capacidad de aprender. Entonces, yo aprendí a generar actividad dopaminérgica en mi rutina diaria para no ver la vida como algo aburrido, como algo que pereza. No, yo aprendí a vivir la vida con motivación, con alegría, pero es un sistema. Entonces, el, el, el entender... La recopilación de diferentes áreas cerebrales te va a llevar a entender que nosotros, al conocer estas áreas, de pronto ahí hay una persona que me está preguntando, Marimela, pues yo con esta depresión tan horrible que tengo, le voy a decir una cosa, imagínese que la depresión está directamente relacionada con el sistema de recompensas. Entonces hay otra que me dice, no, Marimelda, y yo con esta apatía que tengo, todo me, me parece aburrido, todo me parece, mmm, no. Otra me dice, ay, pero es que yo con esta culpa que mantengo por no haber hecho lo que tenía que hacer, y en la culpa va a sorrir. Déjeme decirme que el sistema de recompensas tiene que ver con la culpa. Déjeme decirme que el sistema de recompensas tiene que ver con la ansiedad. Déjeme decirle que el sistema de recompensas tiene que ver con el miedo. Déjeme decirle que el sistema de recompensas tiene que ver con el enojo. Entonces, si usted está, vive con rabia, si usted vive con culpa, si usted vive con miedo, si usted tiene depresión, si usted tiene uh, comportamientos bipolares, si usted tiene problemas de conducta, usted tiene problemas con su sistema de recompensas del cerebro. No estoy hablando ni de, ni de una cosa ni de la otra, estoy hablando de sistema de recompensas del cerebro. Tiene un nombre. Físico, biológico, neurobiológico y neuroquímico, ¿ok? Ah, ya, entiendo. Entonces, ahora es importante que entiendas que hay un, unos neurotransmisores que son unas sustancias bioquímicas que el cerebro va a... Eh, liberando en la medida en que tú te emocionas ¿sí? entonces vamos a ir resumiendo para entender la motivación ¿ok? Ok. la motivación es lo que te impulsa a hacer algo perfecto, impulsa a hacer vamos a hacer vamos a hacer un a ver muchachos necesito que escriban ¿Tienen el cuaderno? Sí. Vamos a, hacer un, vamos a hacer un cuadrito acá bien bonito. Motivación. Vamos a entender la motivación. ¿Cuál es el objetivo número dos que estamos viendo nosotras hoy? Vamos a entender la función de la motivación. Entender la función de la motivación, ¿Sí? Eso, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué necesitamos para entender la función de la motivación? Necesitamos saber cuál es el conjunto de áreas cerebrales que intervienen en el... Sistema de recompensas del cerebro. ¿Sí? Listo. Entonces, es muy importante que comprendas que el principal neurotransmisor que actúa en este sistema es la dopamina. Entonces, dopamina es igual a motivación. Como decía el doctor Carlisto, sin dopamina la vida no camina. Comprobado científicamente. Entonces, el sistema de recompensas no se encuentra ubicado en una sola área. Esto no es una sola área. Entonces hay diferentes áreas. Y dijimos que habían una, dos, tres. 4, 5, 6, 7. Entonces, esta es la amígdala. Esta es el... Um, la amígdala. A ver, escríbanmelas, por favor, para que muchachas escriban, aprendan. <risa> el área, ¿cuáles son? A ver, díctenmelas pues. Necesito que me las dicten, que ya, ya, ya se las he repetido mucho. El amígdala, el núcleo acumbers. Eh, ¿Cuál otra? El área tegmental ventral. ¿Cuál otra? El cerebelo. ¿Cuál otra? La glándula pituitaria. ¿Cuál otra? Ayer las vimos, a ver que estamos en el programa de radio y necesitamos darles a estos radioescuchas aquí en Latino Radio TV, que la mujer del futuro es una mujer inteligente, que la mujer del futuro es una mujer que se educa, entendamos cómo funciona la motivación, cuáles son las áreas, ¡Ah! Y, a, y no se le olvide que mencionamos otras áreas, ¿cuáles fueron? El hipotálamo, Y mencionamos otra, ¿cuál fue? El hipocampo. Y mencionamos otra, ¿cuál fue? Mm, yo no me acuerdo. Núcleo accumbens. a ver, la amígdala, el núcleo accumbens, el área de mental, el ventral, el cerebelo, la glándula pituitaria, el hipocampo. Eh, el hipotálamo y el área del cíngulo área del cíngulo y hay muchas más, pero le voy a decir un secreto usted se aprende estas ocho Marimel de Ayuno, ¿a qué hora se va a aprender todo eso con este estrés y con esta angustia y con esta apatía y qué pereza, esos nombres tan difíciles? Mi amor, es que yo, yo sé que no son no, nombres fáciles, pero sé que entendiendo cómo funciona esto es como un rompecabezas y... Vamos a aprender a motivarnos, porque la motivación es la gasolina del cerebro. Mire, con que usted hoy solamente haya aprendido que esto no es un problema que está ajeno a usted. Esto es un problema biológico. Es como, tienes un carro muy lindo. Acuérdate que el cerebro aprende por metáforas. Tú tienes un carro muy lindo, tú tienes un carro cero kilómetros, tú tienes un carro divino, precioso, último modelo, de por allá, extra, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto, y usted no le echa gasolina, mi amor, no lo mueve, ni él, y voy a decir una palabra, pero como estoy en la radio, no la voy a decir, empieza por P, y termina por S, y no la voy a decir. Entonces, usted puede ser el superhéroe, pero si no tiene motivación, si no tiene gasolina, usted no lo mueve, ni él, ya sabemos, nadie, no lo mueve nadie, entonces, y, y Marimelda, y, y entonces, ¿qué? a ver, ¿cómo yo hago para, para, para automotivarme? Listo, haga de cuenta que usted es un carrito, bonito, hermoso, divino, póngale el color, que usted quiera, yo lo voy a poner amarillo o le voy a poner rojo, que son mis colores favoritos. Y voy a empezar a conocer cómo lo hago funcionar. El primer, para poderle dar estar a ese carro, para poder meterle eh, movimiento al carro, necesito tener gasolina. Entonces, escríbase así, gasolina es igual a motivación. Listo. Entonces, dónde, en qué parte del cerebro está la motivación? Dijimos se encontró que tenemos que tenemos células cerebrales que nos ayudan a perseguir. Motivación es cuando tú persigues algo, <coughs> porque si estás inmovilizada es porque estás trabajando con el sistema de no con el sistema de recompensa, sino con el sistema de castigo, porque el cerebro es binario o tiene una recompensa o actúa, no actúa de las dos maneras, no, actúa solamente con una. Si tienes motivación, el carro arranca. Pero si tú no tienes motivación, el carro se paraliza. Así sea último modelo. Y puede ser que una persona con menos inteligencia que tú, con menos talentos que tú, con menos dinero que tú, con menos capacidades que tú, puede ser que tenga motivación y haga más cosas porque tú te quedaste paralizado porque no tuviste motivación, y ahí es donde uno se queda mirando, ay, aquel, ¿por qué le va tan bien y a mí no? Ay, ay, yo no entiendo qué pasó, mira que es que a este le va lo más de bien. Pues claro, este, que no es tan inteligente como tú, tiene motivación. Y el 80% del éxito está en insistir, insistir, Insistir, insistir hasta que lo consigo. Aquí el éxito no se garantiza con solamente querer. El éxito se garantiza con hacer, hacer, hacer y hacer hasta que lo logras. ¿Y quién lo no da eso? Son células cerebrales que te ayudan a perseguir ese sueño. Entonces, ¿listo Marimenta? Usted habla muy bonito, no le entendí nada porque me dio puros nombres raros, y quiero como entender un poquito qué hace cada uno. Ok. ¿Qué es lo que hace la amígdala? La amígdala es una parte del cerebro que tiene que ver con rabia. Ah. Ya estoy entendiendo. Cuando a usted le da rabia, se le activa la amígdala. ¿En serio? Yo lo voy a poner la amígdala con rojo y voy a poner aquí amígdala. A. A. A. Amígdala. Entonces, ¿qué da la amígdala cuando se activa rabia? o cuando te da rabia, se activa la mientras, huida, castigo, dolor intenso, miedo, quiere decir, que si tú estás, Sintiéndote con rabia, sintiéndote que te quieres escudir, huir, arrancar y me quiero ir de aquí, me quiero, me quiero desaparecer, quiero, quiero morirme. Si tú estás en estado de castigo, si tú estás en estado de dolor intenso y si tú estás en estado de miedo, tienes la amígdala ocupando un 100% en el cerebro, porque como esto es un sistema se enciende una y se apagan las otras. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. Y eso lo vimos esta semana. Es un mito creer que no usamos, el, que no usamos sino el 10% del cerebro. No, es mentira. Nosotros usamos el 100% del cerebro y cuando esta amígdala se activa, se prende la luz, apaga las otras áreas entonces, tu sistema del el cerebro está trabajando con el sistema de castigo. Entonces, cuando activas eso, ¿qué activas? Activas el sistema de... Estos son como disparadores que te llevan a abrir el castigo. No sé si les queda claro, yo lo entiendo así, muchachas, o sea, la amígdala es una parte, un punto en el cerebro. La amígdala tiene que ver con la rabia, con la huida, con el castigo, con el dolor intenso y con el miedo. Como esto es un sistema, te activa el sistema de castigo y que hace el castigo, Cuando tú sientes que te van a castigar, tú tomas la opción de huir, la opción de atacar, o la opción de inmovilizarte. Entonces, voy entendiendo que un sistema es, hay algo Aquí hay una raíz que originó que mi amígdala se, se activara, me generara unos neurotransmisores que me llevaran al castigo y como estoy con el sistema de castigo, que es un sistema que tenemos automático en nuestro cerebro, huimos, atacamos o nos inmovilizamos. Entonces, cuando yo entiendo eso, digo, ah, ya, listo. Y entonces, ¿cuál es el otra área donde yo sí tengo la oxitocina, que es la hormona del amor? Ah, ¿esa en dónde es que está? Pues entonces vengo aquí y leo, y aprendo, y leo que dice que la glándula pituitaria libera beta endorfinas y oxitocina. Entonces, la amígdala tiene que ver con dopamina. Y la glándula pituitaria tiene que ver con oxitocina. Son dos neurotransmisores diferentes que tienen efectos diferentes dentro de este proceso del sistema de recompensas. Mujeres, vea, yo sé que es un tema eh, apasionante, a mí me encanta, me, me gusta, porque eh, eh, cuando logré entender esta parte, como que mi cerebro me hizo crack, y yo, ah qué tan interesante! Entonces, yo como soy una, una mujer inteligente, y tú eres una mujer inteligente, no eres un animal, puedes tener razonamiento, los únicos que podemos respirar con conciencia somos nosotros los seres humanos, cuando la la está inflamada de rabia, de miedo, de angustia, de dolor, de tristeza y de todas esas cosas, yo respiro profundo, oxigeno mi cerebro, Inmediatamente respiro, me voy a otro área del cerebro que se llama núcleo accumbers. Ya me salí de la amígdala. Ay, qué emoción. Mujeres, mujeres, ustedes saben la emoción que a mí me da a entender esto. Jue puta, ay, dije la palabra. Cuando a mí me cuando yo me enojo, ay, a mí se me sube el calor. Y me, y me da una cosa, la respiración se me agita, el sistema muscular se en puta, y digo palabras, y estoy en la radio, y no se puede decir esas palabras, sí, pero esa es una palabra que no es grosera para mí, ¿sí? Depende de qué cultura soy. Esa. Entonces, cuando yo entendí, respire inmediatamente usted toma la acción de la respiración, sube el oxígeno, oxigena las neuronas y exhala y bota la toxina que liberó la dopamina, eso es un sistema, y fuera de eso toma agua, Y si tiene muchas ganas de pelear porque usted está enojada, porque está atacando con la lengua, toma agua. Y se toma otro vaso con agua. Y sigue respirando profundo y si se queda con el agua dentro de su boca para que no envenene el ambiente porque su lengua es viperina porque usted es una mujer con rabia que cuando habla le salen sapos de la boca, porque usted es una bruja malvada que cuando habla mata a todo el mundo y dice cosas que usted dice, ¿What? ¿Qué dije? ¿Yo dije eso? La mujer cuando tiene la la inflamada es una, una bruja malvada y es una loca con una lengua viperina y la lengua... Ahí, como usted no supo manejar esa lengua, como usted no supo manejar y controlar la antena más grande que usted tiene, que es la lengua, y dijo cosas que no debía decir, hizo cosas que no debía haber hecho, viene algo que se llama la impotencia por el pasado. Y cuando la anídala se desinflama, porque como ella se inflamó y se disparó y le dieron dopamina y usted se cegó y dejó que hablara toda la loca y hablara a la bruja y le saliera el diablo que trae usted. Cuando ese, ese, se dura 20 minutos, ese, ese proceso, dura 20 minutos. Cuando usted pasa los 20 minutos, no lo digo yo, lo dicen los doctores en neurociencias pasan los 20 minutos, se desinflama esa amígdala, o sea, baja ya, porque si usted dura más de 20 minutos, ahí se muere de un ataque cardíaco, porque no aguanta el cuerpo, no aguanta. El... Eso era para que usted corriera o atacara, o hiciera algo y sobreviviera, pero no para que viviera el resto de su vida de esa manera. Para eso lo hizo Dios. para es que nosotros lo malutilizamos, que eso es otra cosa. Entonces usted... Lo, después de que pasan esos 20 minutos y usted dijo hasta de que se iba a morir, usted habló mal, usted sacó toda la lengua y todo, porque acuérdese que lo, de, lo que de su boca sale, sale de su corazón. Y usted habló como un loco envenenado. Y resulta que eso, cuando ya se calmó todo eso, la dopamina baja de nivel, y usted queda en estado de cansancio y viene una cosa que se llama impotencia. Y esa impotencia por el pasado lo lleva a una cosa que se llama... ¡Wow! Impotencia. Por el pasado, porque usted no, fui, no fue capaz de controlar su lengua, no fue capaz de respirar, no fue capaz de tomar agua, no fue capaz de hacer nada, entonces viene una cosa que se llama de impotencia por el pasado, porque ya dijo lo que iba a decir, ya actuó como tenía que actuar, y entonces adivine cómo se siente usted, se siente culpable. Y como usted se siente culpable, cuando uno se siente culpable, cuando un animal se siente culpable, ¿qué hace? Mete la cola dentro de las patas, mete la cola dentro de las paticas. ¿Y qué hace? Se inmoviliza. Y vuelve y juega. quedó inmovilizado y entonces en el presente porque el pasado ya pasó y usted quedó inmovilizado entonces si usted queda inmovilizado qué pasa con el presente entonces si yo quedo inmovilizado en el presente qué pasa me da depresión me me da de presión porque no me puedo mover hay algo que me ata y es la culpa entonces esa culpa en el presente ya no me deja y quedo inmovilizada y entonces qué pasa porque te quedas en el presente entonces qué va a pasar en el futuro vas a tener miedo ¿Por qué? Porque vas a tener miedo, porque tengo miedo que va a pasar mañana porque si yo no soy capaz de moverme hoy, tengo miedo de qué va a pasar mañana y te va a matar el miedo. Y entonces quedas en, una, en un sistema que estás atrapado y entonces resulta que los demás no puedo no puedes controlar a los demás porque tú estás paralizada, no puedes hacer nada para los demás, más rabia te da y eso que te da, te da ira. Y vuelve y arranca el dolor intenso. Y vuelve y arranca el castigo y vuelve y arranca, la huida y donde quedaste atrapado en la sin salida, esto es un sistema y cuando yo lo entendí pude comprender que lo puedo entender al dibujarlo, lo puedo entender, yo sé que son palabras complicadas, núcleo vacúmbres, ¿qué es eso, pero para mí, tome agua y respire ahí está el núcleo acúmbers área tegmental ventral, libera dopamina cerebelo, controla las funciones musculares glándula pituitaria libera betaendorfinas beta endorfinas y oxitocinas responsables del amor y los lazos positivos como yo aprendí a entender este sistema yo respiro profundo, libero oxitocina y activo la glándula pituitaria y activo las liberaciones de betoendorfinas y oxitocinas que son responsables de darme el amor que yo necesito para hacer este programa, para trabajar con mi esposo, para trabajar con mis alumnas, para trabajar con mi papá, para trabajar con mi... Con mi... Con, con mi perra para trabajar con el mundo entero y poder generar lazos positivos y llegar a circulación, a la circunbulación para llegar al área singular, para llegar a esta área del giro del cíngulo, giro del cíngulo, que es donde están las neuronas espejo, que es donde está la empatía. Que es la que se encarga de mantener los niveles de motivación. En el glándula pituitaria es donde están los niveles de motivación. ¿Verdad, mujeres? Yo entiendo, eh, me dicen, ay, no, yo dónde me fui a estudiar eso, por Dios. Ay, mi amor, para eso uno se levanta a las 4 de la mañana, para estudiar. Bueno, mujeres hermosas, eh, obviamente esto tiene más tema, pero bueno, hoy es el día número eh, 42, donde hablamos de la motivación, donde entendemos todos estos, estos procesos, estos lazos positivos, eh, eh, me preguntan eh, la glándula pituitaria, glándula. Si sí, es en la glándula pituitaria, y Ma, Marimelda, ¿y dónde está ubicada la glándula pituitaria? Mira, eh, está ubicada como por esta área. Eh, esta pituitaria es como por acá por esta área más o menos por acá yo tengo una imagen donde donde tengo eso pero eh, de igual manera mujeres, mañana si quieren hablamos un poquito de eso porque ya el tiempo aquí en la radio se me acabó mujeres, en la próxima semana, mira aquí en esta imagen, la glándula pituitaria Está en este libro, aníndala, Área Tenintral, la aníndala, La área pituitaria más o menos se encuentra al lado de la oreja, ¿ok? Por acá. Pituitaria. Por acá. Pituitaria. La glándula pituitaria. Bueno, mujeres, eh... Eh, esto es todo por hoy estoy aquí en el programa de radio y aquí el, el programa es de una hora por lo tanto ya se me terminó el espacio eh... nos vemos nos vemos eh, el próximo miércoles ya para el próximo miércoles creo que eh, vamos a empezar otro reto, eh, Ese reto va a ser para el lanzamiento de mi próximo libro que se va a llamar Romper Maldiciones Generacionales, donde obviamente tengo que hablar de este tema, de entender el sistema de recompensas para poder hablar de la motivación, porque romper maldiciones generacionales implica romper con cuatro, eh, cuatro, ¿cómo es que se dice?, con cuatro raíces de, de esas de esas maldiciones que esas raíces de la impotencia está voy a hacer como un resumencito entonces la raíz de la impotencia eh, por el pasado te da culpa la raíz de la impotencia por el presente te da depresión, por el futuro te da eh, miedo y por eh, los otros te da rabia. Entonces, estas cuatro, estas cuatro raíces te van a generar unos sentimientos. negativos y para entender estos sentimientos negativos tenemos que entender esa parte de ese sistema bueno mujeres eh, nos vemos el próximo miércoles eh, final del reto de 45 días cómo ser una mujer productiva y quedamos hola cómo estás gracias raiza gusto saludarte y eh, para el próximo reto, así que si estás interesado en participar en el próximo reto, eh, me gustaría que te suscribieras en este, en este grupo donde vamos a hacer la, el reto. Aquí te voy a colocar el link. Perfecto. Aquí. Aquí. Tengo un grupo privado en, en, en Facebook, donde nosotras nos vamos a, a adicionar, donde vamos a trabajar todo esto, y pues, bueno, te invito a que seas parte de, de este grupo. Faltan todavía, todavía faltan siete días, o sea, tampoco va a ser ya, pero bueno, ahí vamos trabajando. Bueno, mujeres, ahora sí las dejo que, que me van a regañar aquí en la radio. Que estén muy bien, chao.